Elefante hay? Soy asiático Exactamente, diferencias. Por tamaño... ¿Tienen más problemas los elefantes asiáticos? En patas. Las orejas son más pequeñas, son de un tamaño menor. Generalmente los, eh, los colmillos nada más los desarrollan los machos. Aquí la hembra los tienen, los africanos. Hembras y machos los tienen. Los africanos son de mayor tamaño, este, los africanos son más agresivos que los asiáticos, ¿va? Entonces, todo ese tipo de cuestiones las tenemos que saber. Historia del bicho. Es diferente, ahorita nosotros tenemos dos ejemplares, nos, nos va a decir aquí Martín del para que participen. ¿Cómo son los elefantes? ¿Cuál es la diferencia entre... Davy es el macho y Mara es la hembra, ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Cómo se Bueno, en el comportamiento de los... es de, de que la hembra es más un poco más eh, tímida, más eh, se arisca, más más eh, desconfiada, pues. Y el macho es más confiable, ¿sabes? es el más que se trabaja un poco más. No tiene adecuadamente. Y pues también en el comportamiento de ellos no se pueden comer así juntos porque el macho es el dominante y no se tiene que apartar para la alimentación. Esto es importante porque nos va a ayudar a nosotros como entrenadores a ver cómo vamos a tratar a los chicos. Ahorita quiero que Martín les explique cómo era antes del entrenamiento y después. Antes no estaban estas barreras. Ellos iniciaron el este entrenamiento y quiero que les platique un poquito. De, ¿De cómo se, se había venido trabajando y cómo es ahora? Pues antes era... No teníamos estas barreras para, para lo que se está haciendo ahorita. Antes, eh, cuando empezamos nosotros a, a trabajar los animales, lo hacíamos en... ¿cómo se le llama? Contacto directo. Contacto directo. Entonces, a través de, de eso lo estuvimos trabajando. A través de eso los, nos hicieron las instalaciones. Nos fuimos trabajando ya, como, como van a ir a ver ahorita el, el trabajo, pero antes era muy, muy muy difícil. Nosotros antes nos metíamos con ellos directamente a, a hacerles el aseo, y eso cuando andaban enojados ellos, muy carretilla lindo. o córrele o eso, sí. ahora ya no, gracias a Dios. Y a los directores nos hicieron las barreras y ya se trabaja mucho mejor. ¿sí? Una de las cosas muy importantes es la seguridad que tenemos con nosotros. Los elefantes se caracterizan por... o tienen fama de asesinos, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente se trabaja, estudian en muchos lugares con contacto directo. Esto es que, obviamente, no, tienen, no tenemos ninguna barrera para nosotros poder defendernos. Ahorita lo que vamos a ver es contacto protegido, que es precisamente el uso de estas instalaciones. Cuando se trabaja con contacto directo, que es como lo hacen en, círculo, en circos o en otros zoológicos, generalmente usan unos bastones que se llaman ancus, no sé si los han visto, que son como con unos picos. Exactamente. Ese tipo de entrenamiento se lleva a base de golpes y dolor, básicamente. De que los bichos tengan que temerle a la persona para que ellos hagan este, lo que se necesita de hacer. No sé, sea, en internet hay muchísimos videos de cómo se ve este, este tipo de entrenamiento. Se ha buscado, o básicamente ya en zoológicos, que ya no, que ya no sea este tipo de, de entrenamiento, es protegido y este se trabaja ya a base de confianza. Si el animal no quiere trabajar, no hay problema, y nos ignora, nosotros también nos vamos. ¿va? Si el animal quiere trabajar, este, el premio es la comida, lo que se les da. Usamos un puente, que es, nosotros usamos el silbato, hay otros puentes que es el clique. O el bien, generalmente es lo que se usa. Este, no sé si otra no, pues sí, eso. Aquí es a base de confianza y en el directo tú tienes que tener respeto del animal. ¿Cómo se gana el respeto? Los animales tienen jerarquías y normalmente es como que agresión, ¿no? Tú estar encima del animal, aquí no hace falta esto, aquí es confianza, sé ¿sí? como iguales. Generalmente en contacto directo lo que se busca es, como les decía, que el animal te pueda temer porque son más fuertes que nosotros. Y nosotros biológicamente no tenemos nada para defendernos de ellos. Así que... Así que este, cuando ellos se dan cuenta de que son más fuertes nos pueden agredir, es por eso que se usa la forma de, de castigo físico para... Para Vamos a empezar a trabajar con el macho porque si no nos empieza a aventar moco, ella, y no es nada agradable no, Este, no lo es Vamos a empezar con el macho a revisarle las patas, eso es el cuidado rutinario, este, se revisan las cuatro patas Si tienen alguna duda, siéntense confiados de, de preguntar, ¿va? Lo, el target que usa este Alfredo son unos bastones de, de bambú, tienen en, su, en la punta power flex y da la indicación, lo que está diciendo es pata arriba, le indica dónde lo tiene que hacer, da el puente con el silbato, cuando él hace la acción está premiando y yo me puedo acercar ya a limpiar la pata ahorita se van a usar esta pata ya está trabajada ahorita vamos a ver un poquito cómo se trabajan las patas en lo que, en lo que íbamos ¿qué buscamos aquí? la suela debe ser lisa entonces generalmente con este tipo de terreno si se te fijan, tienen muchas piedritas lo que ocasiona erosiones en la suela entonces si las Erosiones son muy profundas, nos puede llegar a dañar eh, hasta el hueso, ¿no? Que es lo que, lo que no buscamos. Entonces pues aquí básicamente, esta pata ya está un poquito más lisa. Aquí es una pata ya trabajada, ¿va? Checamos cómo está la cutícula. Generalmente los africanos no tienen problema de cutícula, los asiáticos sí. Las patas son un poquito más feas, para decirlo que las uñas, a veces tenemos como este tipo de cuarteaduras, esto se abre para que la uña vaya creciendo y este, que se pueda salir básicamente la, la cuarteadura y que quede también la superficie este, lisa. ¿Les liman las uñas también? Sí, sí, sí hay lima cero. Listo. Oh, oh. vengan para acá. ¿Sí? ¿Sí? Sí, no hay que pegarse de ese lado y hay que recorrerse un poquito más para acá para que todos puedan ver vamos a ver esta pata esta pata no está trabajada si se fijan este tipo de grietas es lo que se empieza a quitar cuando estamos trabajando las patas esto ya es lo que tenemos Este, no están mal las patas se va, con el tiempo se van haciendo este tipo de erosiones, pero sí tenemos que, que estar este, al pendiente de ellas, ¿no? Aproximadamente cada... así ah, eso es lo sensible. Este, cada tres meses se puede estar trabajando la, las patas. El sustrato adecuado en cautiverio para tener a los alifantes es arena. ¿Va? ¿no? Okay. ¿Se fijan? Viene siguiendo el elefante al entrenador. Eso también como entrenadores hay que estar muy al pendiente. ¿Por qué? Porque él de cierta manera es responsable de mi seguridad. Si él ve una conducta de agresión, tiene que decir, quítate, ¿no? Y también tiene que tener el cuidado porque él está ofreciendo el alimento directamente. Esta pata tampoco está trabajada pueden ver aquí los, los hoyos que tiene, ¿no? Okay. Listo. La otra pata no la vamos a revisar ahorita, vamos a oreja, okay. porque para trabajarla tantito, ¿va? Sí, nos vamos a la derecha. Ok, ahora sí les voy a pedir que se vuelvan a <risa> poner de su lado. Para abajo. <risa> a ver mmm. ¿Eh? voy a sacar sangre para que vea Martín Esto vamos a sacar nada más un tubo de muestra para que Martín vea. ¿Quién el algodóncito? Sí, la posición no es mala, dije. Ok. Bueno. Ah, Se puede hacer de varios lugares la extracción de sangre. Le vas platicando tú a ellos para que. Ah, puedes. Si quieres que me lo detenga, Martín, para que él vaya bien. Bueno, ¿tú, tú vas a tener cuidado de que el animal ya esté bien seguro. Para eso, pues va a estar el entrenador eh, bien atento. Se fían, él está poniendo los targets para que él esté ahí atento. Ahí, por ejemplo, pues ya uno también tiene que estarse cuidando, por ejemplo, si está cerca la hembra. Y no sé si alcanzan a ver en las patas, de los lugares donde vamos a, a obtener la muestra, ahí se alcanzan a ver unas venosas, ¿sí ven? Las patas traseras de ahí. Las delanteras, obviamente, pues por la parte de adentro, también igual, así como lo tenemos de aquel lado, tú lo vas desensibilizando, pero es un poquito más complicado porque está más gruesa la piel. Y el lugar, pues, así como que más... Fácil, este, va a ser en la oreja, ahí la van a ver. Hay que limpiar, hay que desensibilizarlos por pasos, hay que empezar primero que se pegue, luego ir arrimando las cosas, porque al principio tú acercas el maletín y ¡bum! ya corre Entonces, va a depender del animal también. Cada animal es diferente. Con las jirafas no se diga, porque esas son este, super especiales para... Cualquier cosita, tú te vienes con una manchita diferente y ya les, les provocaste miedo, ¿no? Pero bueno, ya que introdujiste todo poco a poco, este, ahora con el piquete, al principio nada más haces presión con una aguja sin filo, después este, ya viene como que un piquetito más fuerte, ya después metes toda la aguja, eh, los tubos, el mantener el tiempo, que cada vez se quede más tiempo eh, ahí quieto y ya hasta el final pues sí, que lo ignore cuerpo, completamente, ¿no? que él esté en su rollo con el alimento ¿Ah, si sí. o el animal puede estar incluso volteando, ven como sí. ahorita pero él aparentemente está atento al alimento pero si se fijan con el ojo está viéndonos a todos nosotros él va a estar todo el tiempo consciente pero lo hace bastante bien no, no tenemos problema, entonces eso eso se vale pero hay animales que tú los puedes extraer y boom, se quedan extasiados con el alimento, con lo que tú le estés dando y también funciona muy bien. Sí, nos vamos a ahí sí te sigue saliendo, tú vas viendo cómo sale el nivel. No sé si haya preguntas, lo que quieran. ¿Este tipo de chequeos de sacarlos no están en cada canal, cuándo lo hacen? Este se hace por el estudio que se está haciendo cada 15 días pero tú lo puedes hacer cada semana, cada mes, dependiendo del plan de lo guardo Eso tu tu plan de este Ahí cuidado, hay que más para Déjale el video. Está bien, está bien, está bien. Hazte para atrás. ¿Te importas más tú que el video. No. Te acuerdas de tu plan de prevención que tengas. Normalmente no se no hace para lleva, este, muestras, pues, este, para no, hormonales, ese tipo de cosas. Puede ser anual, pues, dependiendo, sí, cheque, pero sí es recomendable ¿y ya no pues, hacerla, aunque sea sangre, ya, ya de salir, para no perderla. No, no, ¿no? tanto, tú la sangre pues, la puedes dejar, pero para no perder ¿Es el hombre o no? Es el hombre, ese es el